Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Estos son los titulares del día. En las últimas horas, la OTAN da a conocer el nuevo concepto de planificación militar del bloque contra Rusia y China. Hoy nuestros aliados han tomado medidas ofensivas para seguir reforzando la disuasión de la OTAN. Wall Street Journal habla de las grandes pérdidas para la SAFU y la posible toma de Bakhmut y Artyomobs por parte de las tropas rusas. En las últimas horas, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larov, habló que lo que pasó con el Nord Stream era prácticamente dejar a Alemania sin su confort energético que tenía con la Federación. Por la en 2. Hersh, uh, la unión Europea anuncia entrega de activos rusos para la reconstrucción de ucrania Rusia advierte de las consecuencias y Suiza se frena ante las intenciones occidentales general ruso habla del plan del norte de eliminar satélites rusos desde el espacio, les tengo todos los detalles, los invito a que se queden hasta el final del video y aquí está todo el contexto informativo para esta edición continuamos con más noticias internacionales, ¿Qué tal saludo cordial para todos, recientemente en una rueda de prensa con los medios internacionales, el director de la OTAN James Stoltenberg dio puntada sobre lo que será el nuevo concepto de planificación militar que se va a implementar, según el general para contrarrestar los desafíos que supone el gobierno de Xi Jinping y de Rusia en el futuro inmediato Esto lo dijo en la reciente reunión que tuvo el organismo militar allí en Bruselas Escuchemos un poco las apreciaciones Hoy nuestros aliados han tomado medidas ofensivas para seguir reforzando la disuasión de la OTAN Desde nuestra histórica cumbre en Madrid hemos hecho grandes progresos Impulsando nuestras antiguas defensas y mejorando nuestra preparación y equilibrio defensivo los aliados acordaron nuevas orientaciones para el tiempo de defensa innecesario y esto refleja la realidad de que vivimos en un mundo más peligroso. Con el comportamiento agresivo de Rusia, la persistente amenaza del terrorismo y los desafíos planteados. Estas fueron las declaraciones del de director de la OTAN, James Stoltenberg, con respecto a la planificación para la contención de Rusia y China en el futuro llama la atención el reporte reciente que ha sacado el diario occidental de wall street journal sobre lo que está sucediendo en el campo de lucha entre la federación y kiev creemos que algo que puede ser importante sobre todo en medio de toda la información de tanta propaganda pero relevante dentro de lo que estamos viendo de este artículo que trae wall street journal se refiere a la pérdida posible de Bakhmut para las afu al igual hablan sobre la posible pérdida de artiomox según la redacción señala que la pérdida de esta zona la para las aspiraciones occidentales amaina un poco la confianza en Kiev por parte de Occidente factores que pueden incidir la falta de mano de obra, las grandes pérdidas que han tenido en los últimos días allí, porque la federación sencillamente está avanzando fuerte, desde que el presidente Putin realizó los cambios a la cúpula y a los encargados de la operación militar en Ucrania, están marchando fuerte con todos los movilizados, además de llevar equipos y municiones mucho más letales para la línea del frente y a la falta de armas más modernas por parte de Ucrania, esto más el invierno, están socavando la capacidad de respuesta de la SAFU para poder resistir a los embates o a que se están haciendo con todo el poderío militar desde el Kremlin esto además de una agresiva estrategia militar disuasiva aérea y terrestre además de artillería pesada que han llevado a que el ejército de Zelensky tenga bastantes dificultades además de las bajas para poder repeler los avances de los rusos, mientras tanto desde Occidente y la Unión Europea no buscan la forma de que haya un acercamiento ni dialogar, ustedes lo vieron en el video anterior cuando Borrell decía que la única forma de ganar la paz es ganar la guerra e insisten en que se deben de enviar más equipos y manos de obra para el ejército de Zelensky avanzando un poco en la información tenemos que el representante de Donetsk, estamos hablando de Denis Pushilin, habla de los avances en las últimas horas de las tropas rusas y de los grupos de asalto que se está hablando de la captura, el control de las alturas de la ciudad de Arteomox según las explicaciones que ha dado a los medios el funcionario prorruso solo faltaría un corredor que le daría el control total de la zona para Moscú y allí hay un cerco de las tropas de la federación y han inhabilitado lo que son los pasos de municiones así como de refuerzos para el líneas de la defensa de esta zona para la SAFU. se ha reportado la alerta aérea en toda ucrania en las últimas horas lo que ha provocado daño en varios puntos de la infraestructura energética Escuchen porque está encendida en las redes la polémica por el tema de la utilización de los activos rusos para la reconstrucción de Ucrania. Dos notas importantes. La primera es, según el periódico TAS, tras este anuncio desde la Unión Europea de entregar estos activos rusos a Ucrania, ya ha respondido el Kremlin en las últimas horas a través del viceministro de Relaciones Exteriores Alexander Gruskov, cito sus palabras, ciertamente evaluaremos la situación. Y si es necesario, tomaremos las medidas apropiadas para proteger nuestros intereses legítimos. Sin embargo, lo que está haciendo la Unión Europea es legal y por cierto muchos países allí tienen dudas sobre el éxito de esta campaña y están en línea con el derecho internacional señaló en respuesta a una pregunta de ETA sobre si Moscú consideraría tomar represalias en caso de que el grupo de trabajo de la Unión Europea tomara la decisión de incautar activos rusos a favor de Ucrania y cito más parágrafos de lo que ha sido sus declaraciones de Alexander Grusko. es absolutamente claro para cualquier abogado que todo lo que la Unión Europea y no solamente la Unión Europea ha hecho en relación con Rusia es frágil. Grazie del derecho internacional básico, agregó Gruskow. El vicecanciller señaló que solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendría derecho a imponer esas sanciones. La presidencia sueca del Consejo de Europa anunció anteriormente que el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea habría confirmado el miércoles la decisión de crear un grupo de trabajo especial para explorar la posibilidad de entregar los activos rusos incautados o congelados en la Unión Europea para Ucrania. Pero ojo porque el mismo gobierno de Suiza como que reflexionó y le hizo un llamado a los bancos suizos que estaban con la intención de tomar más de 8 mil millones de dólares de la Federación, el Ministerio de Justicia de Suiza ha dicho en las últimas horas con respecto a las intenciones de los bancarios que no es posible por ninguna vía y que no es compatible con la Constitución. Esta maniobra es imposible incautar y confiscar los bienes de la Federación y que esto pondría en peligro la imagen de Suiza porque se considera como un centro bancario de reputación en el mundo y mandaría un mensaje equivocado a muchos clientes, Rusia ya lo ha dicho aquellos que lo hagan, que entreguen los activos rusos a Ucrania procederán de la misma forma desde el Kremlin y Suiza por eso antes de proceder a las órdenes occidentales se ha parado en la raya y ha dicho no señor no señor, conmigo no es conmigo no cuentes porque esos fondos siguen siendo de Moscú y no vamos a violar los compromisos internacionales que hemos adquirido, lo que para algunos analistas esto daría pie para decir que Suiza ha puesto la taranquera para que Occidente pueda utilizar los fondos de la FED para la reconstrucción del país ucraniano y da pie para una batalla legal jurídica contra rusia primero porque suiza dice que una cosa es congelado otra cosa es confiscado o expropiar algo que no te pertenece y para poder hacerlo debes de tener una gran argumentación pero conmigo no cuentes por ahora en lo que ha dicho el gobierno de suiza Mucha atención a la siguiente noticia. Se está hablando por parte de un general en Rusia, Mosheinsky. Estamos hablando del mayor general Anatoly Neteschuk, que ha dicho en las últimas horas que el norte estaría planeando desactivar satélites de la federación con ayuda de armas espaciales militares. Este artículo lo tiene Avia.pro y dice que está ellos está planteando la posibilidad de desactivar satélites utilizando activos espaciales de combate, lo ha dicho el director de la Academia Espacial Militar de Rusia, Mosensky, Mayor General Anatolin Nestechuk. El norte está creando pequeños activos especiales de combate que pueden desactivar los satélites rusos. Su lanzamiento puede ocultarse durante el lanzamiento de vehículos OneWeb o Starlink al espacio. Los nuevos equipos podrían realizar una maniobra encubierta, acercarse a una nave espacial rusa y dejarla fuera de combate en cualquier situación o en cualquier momento. Dice que los pequeños activos o equipos que el norte tiene en el espacio podrían ponerse en órbita como parte de un sistema de comunicación de órbita baja multisatélite como OneWeb, Starlink, además hablan de un vehículo aeroespacial reutilizable del tipo X37B que se usa activamente hoy como portador de estos sistemas y que constituirían una de ataque espacial contra las naves espaciales de importancia y de crítica para la Federación Rusa. La inhabilitación del aparato que proporciona comunicación y telecomunicaciones podría conducir a una pérdida de control principalmente de las fuerzas estratégicas que no puede permitir la Federación y que está anunciando, en caso de ser así, tomar las medidas pertinentes y represalias contra el norte. <risa>